Bueno, que ya saben, ya vieron que hay muchas opciones y realmente esto es otro de esos puntos en que debemos eh, pensar un poco. Lo canónico, lo normal, lo aceptable para modelaje de nicho es WorldClimb. ¿Sí? Maxent, WorldClimb, ya yeah, mi vida es completa. ¿Verdad? pero realmente hay que ponerle bastante más cerebro y realmente ahora hay mucho más de, uh, de opciones y cosas en que debemos de ponernos a pensar. Entonces vamos a pensar un poquito en, en generalidades, voy a repasar algunas opciones con algunos comentarios, pero más que nada quiero llegar a cuándo datos de clima, cuándo datos de sensores remotos y por qué, Sí. Bueno, en general, ¿qué queremos? Datos en formato raster, tienen que cubrir toda la región de interés y tienen que cubrir todos los puntos en el tiempo que nos interesa, Sí. Um, deben de ser en algún, punto, en algún sentido relevantes. No queremos aventar capas que no tienen que ver con pues, el nicho fundamental. El nicho fundamental es más que climas. Pero definitivamente hay capas irrelevantes. Y ustedes ya saben que ajustar, ajustar un modelo en demasiado de dimensiones, nos lleva a, ¿qué? Sobreajuste, exacto. Entonces, queremos evitar tener de más de dimensiones, queremos evitar tener dimensiones correlacionadas, ¿Okay? tenemos varios retos y todo eso se tiene que integrar en una, en una toma de decisiones realmente decepciona la variedad de datos que se, ha, pues, uh, que se ha usado en este campo, datos de clima, en algunos casos datos de sensores remotos. Datos de to topografía pueden ser útiles pero solo con, con cerebro otra vez. Lo común es meter elevación. Bueno, lo común es llamar elevación altitud. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Cuál es? La altitud. Sí. No, altitud es, el, es qué tanto arriba del, del suelo. Elevación es arriba del nivel del mar. Entonces, altitud de mi dedo es dos metros. Altitud de elevación de mi dedo es que 1600 metros, no sé en qué estamos aquí, algo así. Bueno, se usan los datos de topografía muy mal. Vamos a ver, los pongo nomás con ropa mínima, una tiendita de, de campaña y una cobija a dos mil metros. ¿Cómo se siente? ¿Frío? ¿De qué depende? A la, la, la estación del año, pero la, también de qué más depende. La Dos mil metros en Colombia, pues eso es tropical todavía. Dos mil metros en México es templado. 2.000 metros en Canadá o 2.000 metros en la Antártida. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿qué nos indica eso? Que la elevación no es información sobre el ambiente, no es algo a que responde la especie. Lo único es que localmente hay una muy buena correlación entre elevación y temperatura. Los climatólogos lo llaman, no voy a decir esto en español, adiabatic lapse rate, pero es el declive de temperatura con el aumento de elevación. Pero elevación en sí no te dice nada del ambiente. Pero otras otras partes de, de los datos de topografía sí podemos usar. Si la curvatura del terreno es así, de la topografía, pues entonces vamos a acumular agua, y si es así, vamos a perder agua, y un baile así, contra un baile así, va a tener ríos fluyendo con más fuerza, ¿Sí? entonces hay cosas que se pueden usar pero con cerebro, Tal vez la falla más grande son los datos de suelos. Y eso es en parte porque no hay buenos datos de suelos a fina resolución para toda la tierra. Okay. Les voy a mostrar algunas fuentes al ratito. En total, vean cualquier artículo en, en la literatura y casi siempre pues, no más toma ventaja de datos de clima. Y realmente hay... Mucho más a que responden las especies y mucho más que nosotros podríamos incluir en los modelos. Bueno, una repasadita de fuentes, como dije, algo repetitivo de lo que Luis les mo mostró, pero con algunas, algunos pensamientos. WorldClim, ya lo conocen, vean cuántas citas, 10,000 citas para un artículo. Uh, el uso por la comunidad es masivo, obviamente. La primera versión tuvo y tiene problemas significativos, pero la comunidad no está muy preocupada de eso. Versión 2 uh, tiene más dimensiones, tiene algo más de riqueza de información pero tiene el problema de, de su escala global, de maximizar o optimizar el ajuste a escala global, no necesariamente te deja optimizar para una región. Yo no he jugado mucho con los datos de la segunda versión, pero más ese comentario. Algo muy interesante, si van a explorar datos en el tiempo, es EcoClimate, que es un esfuerzo brasileño. Su énfasis es en datos de modelos de circulación global. Tiene muy buena densidad de información, pasado, presente y futuro, pues diferentes FSPs para el futuro, diferentes versiones del presente. Del presente y para el pasado o oceno la última glaciación máxima Dios oceno eso está súper interesante estos datos se han manejado de manera muy rigurosa y por eso son complicados y, y difíciles de usar es decir les recomiendo un, un artículo por el, el que encabezó el esfuerzo se llama Mateos Rivero él indica una cosa y no quiero ir en mucho detalle pero todos estos datos de modelos tienen una resolución nativa muy gruesa dos o tres grados y usamos varios, varios trucos para Mejorar la resolución espacial. Y el truco más común es que refieres lo, lo del presente a esa resolución gruesa y el futuro, lo restas, te da una diferencia. ¿Cuánto cambio de ahorita al futuro? Y luego suavices esa diferencia. Es decir, lo pules y quitas las esquinas y efectivamente bajas la resolución de la superficie de cambio a una resolución fina. Tienes datos a resolución fina para el presente, entonces sumas la capa a fina resolución de cambio a lo presente. Está súper interesante una generación en este campo lo ha hecho, pero un no problema. Noten que hay un presente para cada modelo, para cada uno de estos. Esto no es lo mismo que esto. Pero si referimos todo al mismo presente, quitamos esa variación de modelo a modelo. Es decir, los modelos tienen variación muy significativa de modelo a modelo y nos enseñamos a eso. Entonces, cuando decimos, todas mis proyecciones al futuro indicaban un aumento de 50 a 70% de distribución potencial para la especie, tal vez la variación real es mucho mayor. Entonces... Cuando Mateos pues, me lo explicó, y luego él publicó algo en Biodiversity Informatics, me dio mucho miedo, porque realmente todo lo que hacemos, transfiriendo modelos al pasado, al futuro, tal vez hemos subestimado la variación modelo a modelo. Es muy peligroso eso. Yo todavía no lo he pensado y manejado lo suficiente, pero es, es un punto muy importante. Entonces ahí está Eco-Climate para los modelos. Climón, pues está, es otra interpretación estilo world uh, más variables. Yo pensé que no más existían 19. En realidad, cuando los australianos inventaron toda esa idea, eran como 42 o, sea, o algo así, pero cuando se hizo lo de WorldClim, no más tenían datos de máximo, temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación en cada mes. Entonces, varios, la mitad de, de esas variables bioclimáticas requerían otras dimensiones de, de clima, entonces tuvieron que tirar esos y quedamos con los 19 que pues ya son evangelio. Mm -hmm. Otra fuente de datos de modelos es eso de SGA y tiene una diversidad de modelajes, 20 o 30 son solo para el, el futuro. Han hecho bien la tarea de, baja, de, de mejorar la resolución espacial. Estos son sujetos a los problemas que los de EcoClimate levantaron, pero pues todo el campo ignora eso ahorita. Pero ahí están esos datos, es lo que nosotros usamos para proyecciones al futuro. Tal vez lo más interesante es esto de MeraClim. Se acaba de publicar. Yo no he tenido tiempo de jugar con estos datos. Pero efectivamente sacan uh, variables relacionadas al clima de datos de sensores remotos. Uh, tienen, sacan pues, las mismas variables bioclimáticas, incluyen el Antártida, que es muy nuevo. Ay, presentan tres décadas y tres resoluciones espaciales. Pongan atención a eso porque vamos a hablar en un momento de por qué datos de clima por lo general son horribles. Okay. Por explorar, mucha promesa. Tal vez la pregunta más fuerte va a ser si sí, estos datos se pueden ligar a modelajes de clima futuro o clima pasado. Son las mismas variables, pero hay que ver qué tan consistentes y, y uh, coherentes son. Les voy a dar algo más de vista de lo de Meraklim. Uh, ahí está una vista mundial. Tienen algo de comprobar sus datos, en este caso para la Antártida, lo que pueden ver es la medición en, el, en la tierra y la medición por sus sensores remotos. Pueden ver que hay pues, bastante ajuste y también algo de ruido, pero ese ruido puede venir de mora aquí o de aquí. Uno de mis imágenes favoritos era, hace dos años estuve pues, en una expedición al, al oeste de Camerún, en el centro de África. Estábamos en una estación de, de bueno, un, un parque nacional y un campamento muy remoto. Y recientemente habían metido una estación meteorológica. Bien, bien bonito porque estaba en medio del bosque, entonces veis algo del mesoclima del, del, de la selva. Pero ese campamento tenía gente mucho de lado. Pasa que el único lugar de donde uno podía agarrar señal de celular era por treparse a la plataforma donde estaban los instrumentos de la estación climatológica. Entonces, ese sensor de, de temperatura, dos, tres, cuatro horas al día, tenía alguien así abrazándolo con su celular hablando a los niños a o a la esposa o al esposo. Entonces, ruido viene de error en esta dimensión y de error en esa dimensión. Hay que seguir explorando, hay que, hay que comprobar estos datos. Luis ya les comentó de eso de NDVI y EBI, dos comentarios respecto a EBI, si sí es enhanced, está mejorado, mejora en que si tú vas en bosque muy alto y muy denso, NDVI aumenta, aumenta, aumenta, que vas del desierto a selva alta, va aumentando y luego se satura. Y EBI no se satura, en eso está mejor. Está peor si hay nieve, porque EVI no puede, su métrica pues pierde su definición, entonces eso causa muchos problemas cuando es una zona que podría tener nieve. Pero el único comentario que quería hacer es que el poder máximo de esos datos de Índices de vegetación viene de series en el tiempo. Okay. Esto, es un, esto es para Xi'an en China, pero pueden ver bosque, que es el verde, pueden ver cosechas, rojo, y urbano en negro. Y ahí, pues es bastante al norte, entonces ven las estaciones del año. Aquí en México, ¿cómo definimos? Uh, selva que antes estaba aquí abajo en Veracruz, selva alta, perenifolia, ¿sí? Entonces eso va a tener algo aquí. el desierto va a estar aquí abajo. Luego hay selvas superenifolias de decir, ¿verdad? Esos son, van a mostrar fluctuaciones. Pero tal vez más relacionadas a lluvias y secas. Entonces, por sacar esas series en el tiempo, puedes ver aspectos de la vegetación que de otra manera no las veis. Les ¿Sí? pues mencioné datos de suelos. Esto es crucial pero vean los sesgos en disponibilidad de datos. ¿Okay? Es decir, aquí en México ve okay, el tercio que es el noroeste, o okay, ve el norte de África, o okay, ve dos tercios de Asia. Okay. Entonces, los datos de suelos son de varias ligas. Si sí vamos a disponer las pláticas, no más que hemos estado corriendo, corriendo. Pero esto que instructores hoy hay que sacar PDFs de todo. Ok. Um, así no, no se apuren en apuntar ligas. Pero estos datos caen como en dos categorías. Algunos son categóricos, son cheat files Entonces, todo cae muy por los límites de los polígonos. Yo, si sí, no uso datos categóricos en modelaje, porque he visto que las herramientas que sí pueden a aceptar datos categóricos, por ejemplo, se engañan y de repente iluminan todo el polígono. Entonces, yo, yo evito ese tipo de datos. Si buscas datos continuos, pues tienes el problema de, de, de continuidad de huecos en los datos. Porque okay, ellos aún aquí en esos huequitos, hay un proceso de interpolación. Y no, no tienen leyes muy fuertes como lo de adiabatic lapse rate para temperatura. No tienen el equivalente para composición de suelo. Entonces, está, está complicado y en algún punto no muy lejano, la solución va a ser pues, datos de sensores remotos. Uh, los datos del LIDAR, que les voy a mencionar al rato, pueden detectar algunas cualidades del suelo, los primeros métodos del suelo. Ok, ya, yeah, el punto más que nada son datos de clima. Pabríssimo. Perdón, no, no, no, no. sé que la última línea que pusiste, Liz tiene un proyecto que se llama Soviet Grids One kilómetro. Entonces, sí están usando estas, obviamente están, están usando interpolaciones, están usando y, y están en la nueva generación de sensores remotos. Existe ya un layer global sí. sí. continuo. Que yo sepa, lo que están haciendo es este. los puntos y una interpolación guiada por los sensores Sí, no yo, No, he usado esos datos, pero son importantes. Nosotros los usamos un poco para unas este, plantas tropicales, y a veces están, se bastante. Si sí, sí, sí me acuerdo, de verdad, es que la gran de que los tachos tenemos para, para plantas tropicales. Sí. Es decir, eso es una dimensión que casi no se ha tocado. Y... Obviamente es algo súper importante, no solo para plantas, pero sí para plantas. Bueno, vamos a ver estos datos de clima. ¿Cómo se define el clima? ah uh ah -oh. Bueno, uh -oh. es que. Pero es que Ok, estoy escuchando pedacito Ese es el comportamiento, el comportamiento promedio del tiempo, de las condiciones atmosféricas. Y luego, luego, ojalá que se acuerdan de la semana pasada que les mostré el trabajo de Marianne y Barbie respecto a, a, a Eno. Y eso de que... Realmente los datos promediados del clima pierden toda la dinámica de, de cómo funciona la fisiología de, de una especie. Pero sí, son promediados. Y normalmente, por tradiciones, alrededor de 20 a 50 años. Es decir, es un, es un comportamiento a muy largo plazo. Tenemos los mismos huecos en la información en México, en todo el norte eh, nueve estaciones en esta compilación obviamente hay más pero no se disponen para esta compilación o no, no cumplen con los requisitos de calidad para esto, sí Esos huecos nos deben de preocupar mucho. Vean el Antártico. ¿Qué hay aquí? Vean la Libia, Botswana, el desierto de Sahara. En un sentido, podemos pensar que pues, por eso existe la interpolación. Vamos a hablar de eso, vamos a ver dos ciudades aquí en México, ok, aquí Xalapa, 18 grados, ¿Y ¿cuál es esa otra ciudad con 45 grados? Sí, ya, ya. Ahí está Víctor contento y Enrique en su temascala aire libre, ¿verdad? No, no. Es un público, es okay. Entonces, ahí van nuestros dos sitios, ¿sí? Uno con temperatura decente civilizada y, y el otro con, con una, te una temperatura inmunda. Y si vamos a interpolar, pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero bien sabemos que entre aquí y hermosa, o más fácilmente aquí la costa, no es una, un, un declive lineal en elevación o en movimientos de aire o nada. ¿Qué pasa si tenemos esto? ¿Sí? Entonces, no es una interpolación simple. Tienen, tiene que haber algo así, porque sabemos que lo que supo en elevación, baja la temperatura, ¿Sí? entonces las interpolaciones de clima son guiadas por por lo menos elevación, okay. eso funciona bastante bien para temperatura y bastante mal para precipitación. Es decir, vean el cofre de Perote aquí arriba, del lado este, cada tarde recibe las nubes que vienen de la costa, pues lo he trabajado ahí, está así tapizado con epifitas y todo eso. Misma elevación de la otra cara de la misma sierra, ¿y qué es? Es un, un bosque de pino, en el lado de seco y sin mucha epifita. ¿Por qué? Pues porque simplemente guiar la, la interpolación por elevación no habla de los movimientos de aire y de agua en la atmósfera. Y, y no hay así reglas firmes, claras como lo que hay para temperatura. Entonces, cuando vemos un mundo así, tal vez. esto es ridículo. Ni deben de intentarlo. Pero vean, partes mayores del mundo faltan datos. Y ahí está México. Vean Chihuahua a cinco puntos. Y si me acuerdo, Chihuahua tiene algo de topografía. ¿Verdad? Coahuila, nada en el norte. Oaxaca, nada en, en la mitad occidental. más en el Sí, exacto. Pues cualquier zona así es como lo que les acabo de mostrar temperatura puede que funcione, más o menos grandes rasgos, precipitación, olvídalo. Entonces, pues, a Luis Escobar le gusta esta, esta compilación de información. WorldClim se ajustó a 30 segundos de resolución. Eso es poquito menos que un kilómetro dependiendo dónde estás en la Tierra usó 50.000 estaciones de precipitación, 25.000 para temperatura media y 15.000 para temperatura máxima. Okay. Pero vamos a ser optimistas y usar el número alto. A esa resolución necesitas casi mil millones de celdas para cubrir toda la Tierra. Y eso quiere decir que el 99.99% de la Tierra se representa por interpolación. Y eso no estaría tan mal si los puntos estuvieran aleatorios o, o parejos por toda la Tierra. Pero ustedes ya vieron, no lo son es casi casi todo interpolación y hay huecos muy grandes a escala global como faltar el norte de África y a escala meso como grandes partes de México y a escala micro y eso es un limitante enorme a los datos de clima los productos que dan Worldclim a escala más gruesa no es que reajustaron y reinterpolaron de los puntos originales. Como yo he entendido, lo que han hecho es agregar los datos finos de su primera interpolación y, y bajar la resolución. Hay que pensar mucho en el efecto de error. Es decir, WorldClim agarró datos climatológicos de diversas fuentes para juntar esos 48 mil sitios. Si hay un error en la referenciación de una estación, eso se transmite a las interpolaciones y eso se, interpo se transmite a todo lo que se deriva de eso, tus modelos de nicho. Lo famoso, tengo que admitir que no sé si todavía está, pero Sudamérica sí, no se ve. No. <risa> Sudamérica sí, yo sé que no se ve, pero aguanta. Los Andes así Y una estación en Los Andes, creo que en Bolivia Tenía un error tipográfico en el, la longitud Que Entonces la capa de temperatura tenía así No sé si todavía está o no Pero durante mucho tiempo ahí estaba Parecía un blanco ¿Por qué? Porque había una elevación alta, temperaturas bajas, entonces la interpolación puso eso ahí. Bueno, entonces espero que ya vean datos de clima con algo más de, de tensión, de, de criterio. No solo eso, pero podemos mejorar los datos de clima si los tenemos que usar. Unos perros, ah, 19 dimensiones, 42 dimensiones, Entonces, no hay nada especial de esos. Podríamos generar otras, ahorita les doy ejemplos, pero quería darles una lo de en lo de, world plan, en lo, en lo de las capas bioclimáticas, debo decir. Ahí están los datos de... Ahí están los datos de bio-18. Son cuatro que tienen un problema muy fuerte. 8, 9, 18, 19. 8, 9, 18 y 19. Pero es interesante. Esas son las cuatro capas que cruzan entre precipitación y temperatura. Es decir, la precipitación del mes más caliente o la temperatura del cuarto de año más lluvioso. Pero si lo piensan, imagínate que la temperatura va así y el mes más lluvioso podría ser enero o febrero. Y tal vez enero y febrero están casi casi empates. Pues si en un pixel es febrero, temperatura más alta. Si en otro pixel es enero, temperatura más baja. ¿Sí? Y pueden ver esos efectos muy fácilmente. Vean eso. ¿De verdad creen que hay una diferencia tan marcada de aquí a acá? No, lo que es, es que, es que temperatura mínima del año en mes, o no me acuerdo de, de la definición de esta capa, pero hay algo en parte y un, un, un gradiente en lo, lo otro, es decir, temperatura cruzada con, con precipitación, Genera esos artefactos. Vean este aquí en el listo. no Entonces, de antemano, quiten esas cuatro capas, porque tienen artefactos espaciales brutales. Pero además no tienen mucho sentido biológico. ¿no? Ah, no, yo puedo imaginar fácilmente que tienen un sentido que tal vez el mes más seco es cuando yo estoy bajo más estrés y puedo aguantar temperaturas menos altas porque tengo menos, menos agua disponible. ¿Sí? Es decir, se imagina, yo entiendo por qué existen, pero eso de cruzar entre las dos fuentes de datos genera datos.